Padiush, en zapoteco, eh, saludamos así, la palabra que usamos para saludar es Padiush, saludamos eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre saludamos con Padiush, y entonces este, Padiush a todas, a todos, Padiush este, aquí a los, a los compañeros de la conversación, y pues me da mucho gusto en estar aquí con ustedes en esta tarde para platicarles de las cosas que estamos haciendo en el colectivo Bunishitza. Eh, pues es un colectivo que está centrado en la revitalización y el fortalecimiento del zapoteco, en la difusión, en la visibilización, en la visibilización de la lengua y la cultura. Entonces, este, eso es lo que yo hago, eh, soy comunicólogo de profesión y pues este, soy hablante nativo de zapoteco, soy originario de una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca que se llama Yagavila. Entonces, pues un gusto estar con ustedes. Wendishritsa es un colectivo que surge en las redes sociales, es un, son, tenemos perfiles en las redes sociales y estamos presentes en, en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, y ahí nos pueden encontrar como Wendishritsa. Somos, este, pues somos varias personas que estamos haciendo este trabajo de redes sociales y estamos, lo que buscamos es difundir eh, dar a conocer el zapoteco, problemáticas con las que se enfrenta la gente que habla zapoteco y ese tipo de cosas eh, en redes sociales, básicamente, ¿no? Y también tenemos un canal de YouTube donde hacemos videos sobre eh, diferentes cosas que tienen que ver con el zapoteco y con pueblos indígenas, con lenguas indígenas Tenemos ahí eh, algunas, este... algunas cápsulas que hemos realizado sobre lenguas indígenas, como historia de lenguas indígenas y eso también hemos subido algunas, este, algunos videos sobre zapoteco y en estos meses de pandemia eh, está, hemos estado haciendo un webinar que es sobre eh, la cultura zapoteca y, y la cultura y la lengua. Entonces, invitamos a diferentes personas, académicos, activistas, personas que trabajan con el zapoteco a que difundan su labor, entonces nosotros ponemos el canal y nosotros este, eh, organizamos todo el evento, toda la transmisión y este, pues a la gente que, nos, que, nos, que entra, que nos acompaña este, siempre pues presentan cosas muy interesantes, ¿no? nuestro plan es difundir la cultura y la lengua zapoteca, entonces estamos presentes en redes sociales, nos pueden encontrar como Wendy en Facebook, en, en Twitter, está el canal de YouTube y ese es el trabajo que estamos haciendo hasta ahorita. Muchas veces la academia eh, penetra a nuestras comunidades y recoge mucha información, pero esta información generalmente no, no vuelve a las comunidades, no llega a la gente de la que surgió este, este, este trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos, eh, es una de las críticas que hacemos nosotros también desde, desde nuestro colectivo, pero también en, en el canal de YouTube que estamos trabajando, el seminario web que, estamos haciendo en esto, que hemos estado haciendo en estos meses, es también eh, una de las búsquedas que tenemos es también... Eh, buscar esas personas, hacer contacto con las personas que han estudiado nuestras comunidades, que han estudiado nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, etcétera, y pedirles que nos compartan esa información, que, que a través de, de, de, un, de un webinar nos, eh, digamos que, eh, permitan a la comunidad acceder a, esta, a esa información, que, a ese conocimiento que se generó ahí. Entonces, eh, ese es uno de, de los objetivos que tenemos como Winnich en el webinar que hacemos, se llama seminarios Zapoteco, y se transmite eh, los sábados eh, de, de 5 a 7 a través del canal de YouTube de Wendy Este Aquí está escrito en mi, en mi, aquí en la pantalla, ahí está, eh, nada más ahí es, eh, la, la segunda eh, parte está eh, mal escrita, es X, Y, D, Z, A, y ya, y así lo pueden encontrar en, en las redes sociales, ¿eh? Ajá. Eh, la H no, no, no va, este, y lo pueden encontrar en las redes sociales como Wendishitza, en, en el canal de YouTube también lo pueden encontrar así, entonces en ese canal se está transmitiendo, y entonces estamos eh, tratando de hacer contacto con académicos, con investigadores que han trabajado con nuestras comunidades para que ellos también nos compartan lo que encontraron, no muchas veces, este mucha gente en, que llega a las comunidades y ya no se vuelve a saber de ellos, la gente ya no vuelve a saber de ellos, sin embargo, generaron mucho conocimiento, generaron este, información que puede ser útil para la comunidad, para la gente que hace cosas en la comunidad, para la gente que eh, trabaja con, con la lengua, con diferentes aspectos de la comunidad, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, este, eh, una historiadora de la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, a mí, yo soy de Yagavila, como les decía al principio, eh, me contaba que... Eh, encontró documentos muy, muy interesantes de la época de la colonia sobre la comunidad, sobre mi comunidad y también en un libro muy, muy interesante de, de historia de la Sierra Juárez, de la Conquista se llama La Conquista de la Sierra es un libro de John Chance el, el autor se llama así, John Chance él en alguna parte de su libro menciona que en Yagavila hubo un cacique que se llamaba Yagaeche este cacique se negó a someterse a la corona española y a, y a convertirse al cristianismo y la historia es que eh, murió ahorcado públicamente, ¿no? para eh, pues escarmiento público y todo eso, ¿no? Eh, el, lo interesante aquí es que en Yagavila eh, nunca oí hablar de este personaje ni los abuelos, ni, ni los ancianos, nadie, nadie nunca mencionó este personaje en, en la comunidad, ¿no? Y, y resulta que los historiadores lo mencionan, entonces eh, está, eh, qué está pasando ahí, ¿no? O sea, cómo, cómo es que la, la gente o eh, nuestra gente decidió borrar ese, ese episodio de su historia, de su memoria, ¿no? Eh, yo me pregunto por qué la gente de mi comunidad no habla de, de este cacique, de este eh, señor, eh, de, señor, digamos, del señorío de Yagavila, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla de él? Eh, ¿En qué momento se perdió esa historia, se perdió esa memoria? Eh, histórica de la comunidad. ¿no? Y de manera que tengamos que eh, eh, llegar a los libros, he hablado con algunos, eh, algunas compañeras, algunos compañeros de Yagavila y, y no, no saben de la existencia de este eh, cacique que se llamaba Yagaeche, solamente se menciona en, en ese libro de la historia de, de la sierra y, y esta historiadora también que encontró documentos coloniales a mí me, me hablaba cosas muy interesantes de... De la, de la existencia de Yagaeche, ¿no?, de, de, del cacique de Yagavila. Sin embargo, en la comunidad, la gente en la comunidad desconoce totalmente esta historia. Entonces, eso es algo, algo que también nosotros buscamos eh, difundir, ¿no?, este tipo de, de información, ese tipo de conocimiento que está ahí, que se, digamos que se le quitó, se le despojó a la gente de ese, de ese de, de, incluso de su memoria histórica, ¿no?, cuando hablaba... Reinaldo hace un momento de, de, de cuánto nos, nos quitó eh, la colonización y todo eso, pues también eh, eh, en muchos casos incluso nos borraron nuestra historia, nos borraron nuestra memoria y nuestro, nuestra intención en el webinar que estamos haciendo en el canal de YouTube de Winifreda es recuperar esas historias, difundirlas, que la gente, que la gente las sepa y las conozca para que también a partir de ahí pueda... Eh, reconocerse como zapoteco y como miembro de una comunidad que tiene eh, una relevancia histórica Sí, pues tenemos eh, algún, un, un comentario que nos están mandando de, de las personas que están, nos están viendo en Facebook Casa Chipili, Casa Chipili dice, saludos muy interesante la mirada de rescatar las palabras y el lenguaje propio de nuestras regiones, nos dan la posibilidad de tener otra perspectiva en ese sentido, ¿cómo se concibe la educación desde una perspectiva zapoteca? Eh, pues yo podría, eh, bueno, y, eh, yo considero que desde la perspectiva zapoteca, la, la educación se tiene que concebir como una herramienta para el fortalecimiento de la, de la lengua y la cultura y de, de, de todo eh, el, el mundo zapoteca, ¿no? O sea, la educación desde el Estado mexicano ha sido concebida como un instrumento de colonización de aculturación y, y de, de imposición, ¿no? Y entonces yo creo que hoy por hoy, o sea, no, no quiero hablar de, de, de, de la concepción de la cultura, de la, de la concepción de la educación del, del zapoteca, de los zapotecas antiguos y eso no, eso no, no eh, en este momento no, no quiero entrar en, en ese tema. Más bien creo que eh, eh, lo que estamos viviendo y lo que estamos este, teniendo en este momento... La, las condiciones históricas que hemos vivido en, en, como oprimidos, como un pueblo oprimido, como un pueblo colonizado, pues eh, nos exigen una educación liberadora, una educación decolonizadora, una educación que nos ayude a recuperar nuestra memoria histórica, como lo decía yo hace un momento. Eh, desde mi punto de vista, la educación que necesitamos tiene que ser así, tiene que ser un instrumento que nos ayude a revalorar nuestra lengua, a revalorar lo propio, a reconstruir, a regenerar nuestra, nuestra lengua, en este caso que es lo que yo trabajo, ¿no? Pero eh, no solo la lengua, o sea, todas las tradiciones, todas las culturas, toda la cultura, perdón, todo, todo eh, pues todos los elementos que componen la, eh, la vida, ¿no? La de la etnia zapoteca, lo que comentaba eh, Reinaldo, lo que comentaba Carlos, o sea, todos esos elementos que hacen la cultura, que hacen la cosmovisión, la, la filosofía, ¿no? la forma de vida del pueblo zapoteco y, en mi caso, del pueblo zapoteco Shrita. Eh, yo diría que eso, esa es la educación que, que necesitamos desde, desde, la, desde la concepción zapoteca actual, desde cómo vivimos los zapotecos en este momento. no o sea, Somos un pueblo colonizado, somos un pueblo oprimido, somos un pueblo eh, empobrecido, ¿no? minorizado, una lengua minorizada. Eh, estamos también... Tratando de posicionar esa idea de que no somos una lengua minoritaria, sino una lengua minorizada, ¿no? No somos este, gente pobre, sino gente empobrecida. Y ahí, cuando cambiamos esos conceptos, también se cambia la percepción que, que tenemos de las cosas, de, de la realidad, ¿no? Y nos, eso nos obliga a pensar en, en las causas, en las condiciones que nos han llevado a estar como estamos. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos una educación liberadora, una ed educación decolonizadora, una educación que ayude a reconstruir nuestra identidad, a regenerar lo que somos. Eh, bueno, la pregunta de, de Megan que dice, este, le, le, elementos de la cultura que contribuyen a una experiencia de aprendizaje. Eh, desde mi punto de vista, eh, creo que un elemento eh, muy relevante de la, de la cultura es la lengua. Eh, creo que se ha folclorizado la lengua, eh, para mucha gente eh, ve la lengua como un folclor, como una pieza de museo, como una, como una artesanía de, de los pueblos indígenas y yo considero que la lengua no es un, un no es folclore, no es, este, no es una pieza de artesanía para las comunidades, o sea, la lengua es un elemento de identidad, creo que es el elemento de identidad más fuerte, es, es, creo que la lengua es la, el, el elemento que define la identidad, ¿no? o sea, un francés eh, no sé si, si, si sigue siendo francés, si ya no habla francés, ¿no? Y bueno, en el caso de los mexicanos es, es complejo, ¿no? Porque pues, no somos españoles, pero eh, nuestra lengua define eh, gran parte de lo que somos, define lo que pensamos, define todo toda nuestro ser, ¿no? Configura nuestro cerebro, nuestra concepción del mundo. Eh, entonces, este, yo creo que la lengua, eh, que se ha folclorizado y se ha, eh, se ha tratado como si fuera un, un elemento folclórico de la, de la de los pueblos indígenas, que no lo es, este, creo que las políticas de Estado que, que han eh, impulsado la, la revaloración o la, o la revitalización de las lenguas han creado esta idea de, de folclorizar la lengua, ¿no? Como ahora se ve la lengua como si fuera una gelaguetza, como si fuera una, un, este, pues una artesanía, ¿no? Entonces, eso, eh, la lengua no es eso, la lengua es, es una, un elemento definitorio de la identidad, ¿no? y se tiene que tratar de esa manera. Eh, también parte de lo que nosotros hacemos como es que eh, por ejemplo, eh, el, el Estado promueve muchos trabajos bilingües, ¿no? ya sea en la escritura, en, en, en producciones radiofónicas, este, producciones este, audiovisuales, eh, siempre eh, los programas de apoyo que tiene el Estado siempre pide trabajos bilingües. Entonces, eh, por ejemplo, en la literatura la gente termina leyendo lo que está escrito en español, y, y eso folcloriza la lengua, o sea, la lengua es solamente un elemento de adorno ahí en el libro, lo que se lee es lo que está en español, nosotros estamos tratando de decir eh, y tratar de crear trabajos monolingües en zapoteco para la gente que habla zapoteco, porque muchos de estos trabajos bilingües que se hacen al final terminan siendo para investigadores, para académicos y no para la gente que habla la lengua zapoteca. Eh, quiero invitarles a suscribirse al canal de YouTube de Gundishriza, Está, ahí, están los, ahí pueden ver los videos del seminario web que les mencionaba, ahí, están, este, ahí está el material que hemos creado. Y también eh, seguirnos en las redes sociales, estamos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Bunushiza, así como está escrito aquí en la parte de, de abajo. Eh, Bunchiza, nos pueden buscar en las redes sociales, en, en Facebook, ahí. En, y también en YouTube estamos así como Bunushiza. Entonces, este, pues eh, síganos. Síganos. Este, Denle un, un me gusta a nuestros videos y pues por ahí nos estaremos viendo para seguir compartiendo. Muchas gracias.